Yo quiero informar lo siguiente, eh, el general Müller, que ha hecho un trabajo, bueno, no, no tengo palabra para calificarlo, al frente de la primera vicepresidencia, por distintas razones, sobre todo que tuvo eh, problemas de salud se está recuperando lo vemos bastante recuperado ahora con la barba blanca de Ho Chi Minh o de Mueller más bien bueno, va a dirigir una comisión de estudios estratégicos que ya dirigió durante la sobre todo en el periodo de la de la, enmienda. De la campaña por la, de la, enmienda. la enmienda y fue muy ustedes recuerdan todo aquel concepto operacional las reuniones que hicimos en la academia militar cómo nos ayudó ¿no? el tener a un hombre dedicado pero además a la tarea ejecutiva de primer vicepresidente ¿no? Eh, dedicado también al pensamiento y a dirigir un digamos al pensamiento estratégico ¿no? Y, y, al, y al diseño del concepto estratégico operacional ¿cómo nos orientó eso en la campaña? tú recuerdas que tú eras el jefe de campaña la división de las etapas yo recuerdo la, incluso la la forma de designar cada etapa ¿no? Recuerdo que incluso esa comisión tuya fue la culpable, la responsable más bien, de que yo cambiara mis planes de fin de año porque me dijeron que tenía que grabar un mensaje, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Mensaje de fin de año, no, no la cuña tradicional, sino un mensaje que lo preparamos, lo condensamos, lo grabamos y se lanzó. Y luego el primero de enero arrancamos la campaña empezando a la ofensiva por el concepto aquel ofensivo múltiple, ¿no? contra objetivos o sobre objetivos simultáneos, todo aquello ¿eh? nos puso a pensar y nos puso a parir y nos puso a ganar y ganamos y entonces Müller se va a dedicar eh, a muchas cosas porque él es bastante inquieto, no lo sabemos pero sobre todo le he pedido que asuma eh, las riendas de, de la comisión estratégica que nos va a ayudar a todos, a todos ¿eh? y entonces he designado a Asilia como la primera vicepresidenta del partido aquí está silvia Flores yo pido para ella todo el apoyo todo el apoyo conocemos a Asilia su compromiso, su calidad humana su capacidad, su experiencia a pesar de su juventud ¿no? la experiencia acumulada de todos estos años y sabemos que pues va a continuar eh, con mucho éxito esta tarea, como primera vicepresidenta ahora del Partido Socialista, un reconocimiento además a la mujer, a la mujer como, como, como ente humano transformador. Eh, y hemos reducido las vicepresidencias, aquí tengo el mapa, estuvimos trabajando y hemos reducido la cantidad de vicepresidencias del partido, eran 10, porque así lo así exigió... Una coyuntura, sencillamente, para la batalla electoral del 2000, 2008, pues, la campaña regional sobre todo. Luego ahora las regiones quedan reducidas a seis, y aquí las explico sobre el mapa. A ver si me enfocas el mapa completo, por favor. Correcto. Vámonos primero de izquierda a derecha, en este orden. La región occidental, aquí la tenemos conformada por los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo, he designado al compañero Rafael Ramírez, vicepresidente de esta región, región occidental. La región centrooccidental, los estados Lara, Yaracuy y Falcón. ¿Eh? No, repito. Lara, Yaracuy y Falcón. ¿Por qué tú dices Carabobo? Dijeron Carabobo por ¿eh? ahí. La región centro-occidental. No quiero equivocarme. ¿eh? Estoy explicándole a la militancia. Aquí tengo el gráfico que me han pasado. ¿Eh? Falcón, Lara. Yaracuy Carabobo estaba incluido ahí sí, sí. entonces es un error del gráfico vamos a corregir hay que corregir a tiempo y Carabobo que lo tenemos aquí ¿verdad? este que está acá entonces son cuatro estados claro, Carabobo ciertamente hay un error aquí ¿Eh? control de calidad de las cosas siempre hay que pasar una revista previa a los documentos los mapas, etcétera esta región centro-occidental, designo al compatriota, compañero Francisco Ameliach, como vicepresidente de esta región. La región central, aquí la tenemos, los estados Aragua, Miranda, Distrito Capital y Vargas, ¿verdad? Diosdado Cabello, vicepresidente del partido la región Los Llanos o región llanera esta inmensa región conformada por los estados Apure Barinas Portuguesa Cogedes y guárico Elías Agua ahí tienes tu gran sabana pues tu inmensa sabana como dice un viejo Corrido, corre, corre, viento de oro Por esta sabana Viento de oro de la sabana ¿no? El viento de oro eh, Creo que es Andrés Eloy Blanco sí. Luego Tenemos otra inmensa región La región oriental Conformada por Los estados Anzuategui Monagas, Sucre Y Nueva Esparta Aristóbulo Isturi Vicepresidente de la región oriental y la región suroriental del Tamacuro, Bolívar y Amazonas, Nicolás Maduro, vicepresidente. Pido para todos la máxima cooperación, vamos a hacer, a consolidar eh, este equipo desde hoy, con la asesoría y la ayuda de Müller, el trabajo de coordinación, de articulación, de liderazgo, de dirección de la compañera Cilia y bueno, y por supuesto este soldado de ustedes eh, al frente de, de la responsabilidad primera de la conducción del partido pero el partido, bueno, es una eh, estructura muy dinámica muy dinámica un partido que cada día debe ser más democrático hacia adentro y, y debe eh, fundamentarse en el poder de las bases y el poder disperso a lo largo y ancho de todas sus estructuras, de todas sus estructuras. Estamos en un proceso rumbo a, a la, vamos a llamarla como relegitimación hemos dicho, ¿no? De la dirección, de la dirección en el Congreso del mes de octubre, un Congreso extraordinario. Y yo quiero felicitar a todos los vicepresidentes designados, desearles todo el éxito y bueno, y habrá que hacer un acto pronto para juramentarlo delante del pueblo y el rugir del pueblo revolucionario Te felicito Francisco Melia, que eres un soldado dedicado a esta batalla Aristóbulo pues nada menos yo sé que vas a cumplir una gran tarea de articulación no, Rafael ahora brincó de oriente a occidente ¿no? eh, más trabajo Elías bueno ya venía trabajando en los llanos ¿no? pero ahora con una dimensión mucho mayor eh, Diosdado en todo lo que es la región central y Nicolás por las grandes bellezas del Amazonas. Nicolás, desde Casiquiare por allá, ¿eh? el brazo Casiquiare, la esmeralda, Bolívar, toda la, la parte de Guayana, Nicolás. Tú, tú eres un trabajador, un líder obrero en muchos años y va a ayudarnos mucho allá en todo lo que es el Estado Bolívar. Eh, bueno, y, y eres canciller además la orientación hacia el Brasil hacia el Mercosur, toda esa, esa línea estratégica hacia el sur ¿no? hacia el norte, nordeste de Brasil y, y, y Guayana con, trabajando allá con la CBG, con los gobernadores tenemos elecciones en Amazonas eso es urgente abordarlo así como hay elecciones en la alcaldía de Maracaibo es urgente abordarlo y en otras elecciones eh, María Cristina, ¿quién fue? No, Carrizales me envió ayer un mensajito por ahí recordándome que habrá elecciones en un municipio en, en Nueva Esparta pronto, ¿eh? entonces todo eso es ahí, ahí Aristóbulo, bueno, arranca como dicen allá como la iguana cayendo y corriendo así decíamos en los cuarteles, hay que hacer como la iguana ¿cómo es eso? la iguana cae y sale corriendo una vez bueno, entonces, mucho éxito vamos a trabajar como siempre con mucha alegría, mucho entusiasmo para seguir fortaleciendo nuestro partido Bye.